Buen cari amigo. Muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy vamos a arena en la gamba. Vamos a inventar esa gamba fuerte, bestial. Vamos a ganar resistencia. Cinco ejercicios, cinco ejercicios. ogni ejercicio lo repito lo repito tres vueltas. ¿Por cuánto tiempo? Por tres, 25 segundos con 10 segundos de recupero. Será un momento donde tú sientes un poquito la fatiga, pero tú que seas fuerte debe de continuar, no molar a la prima dificultad, aunque yo me canso, si tú voy a llegar un objetivo, debe empeñarte un poco, ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movimiento en, en el posto, me hidrato, me hidrato, me hidrato, me hidrato, voy la máquina, la, <risa> un poco de casino, me hidrato porque no puedo, no hay tiempo, no hay tiempo, voy a hacer estos 5 ejercicios que te meterán la gamba tónica y fuerte <ríe> ay ay ay ay ay vamos a spinjer el máximo el básico el máximo solamente dura 8 minutos 8 minutos con 45 segundos ok me muevo un poquito en el posto un poquito de corsa ok ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, si ancora no te has inscrito a pues este canal inscríbete a eso tu comentario dime Pablo volvió a mejorar un poco el abdomen sacare pues esta riga cua. la fachamos Ok? Perfetto. Per questo devo utilizzare il mio timer, come ho detto prima. 25 secondi con 10 secondi di recupero. Voy a fare 5 esercizi, lo ripeto 3 volte, 3, 3 volte al Ok? Perfetto. Voy a buscar il timer, voy a buscar il timer per iniziare. Preparati. 3, 2, 1, via! 4, 3, 2, 1, 0. Nuestro primo ejercicio, guarda, vale, toca, toca. Ginocchio toca, Ginocchio toca mano. Ginocchio toca mano. Ginocchio toca mano. Ginocchio toca mano. Ginocchio toca mano. Su, su la gamba. Su la gamba. Su, su, su. su la gamba. Su, la gamba. su, su. Su la gamba. Su la gamba. Su la gamba. Su la gamba. Ok, ok. Próximo, próximo. Guardatelo son 12 ejercicios la vuelta ok, 2, 2, 2, 2, 2, 1, abro, giro ok, 1, 2, 1, 2, abro, excedo 1, 2, excedo 1, 2, abro, excedo 1, 2, Abro, y Ay, ay, ay. El próximo, el próximo, el próximo. Vamos, pa. En ginocchio en ginocchio. Uno, dos, tres. Salgo nuevamente. Uno, dos, tres. Salgo, saliendo. Está, está, está, ta Salgo. E ok. Próximo. Gamba militar. Gamba militar. Punta. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Giro. Tra, gira. Gira, gira, gira, gira, giro, giro, giro, giro, giro, giro, -y -y. Ah, ah. Mountain Clive, Mountain Clive y salto. Guardate. Uno, dos, tres, ta. Salto, descendiendo. 1, 2, 3, 4, salto. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, salto. Aterra. Oh, el continuo. Esquipi. Se siente, se siente. Tra, tra, abro, yendo, tra, tra, abro, yendo, uno, dos, abro, yendo, vamos, vamos, vamos. Está creciendo. Uno, dos, tres. Nuevamente. salvo. Camba es... militare, camba militare. E scende, e scende. Dai, dai, dai, dai, dai, uno, due, tre, quattro. Salto a terra. 1, 2, 3, 4 salto nuevamente dale, dale, dale último esfuerzo último Apro, esendo. Apro, esendo. Apro, esendo. Tra, tra. Apro, esendo. E Ultimo sforzo. 2 e 3 salgo 1 2 3 salgo ultimo salgo gamba militare gamba militare 1, 2, 3, 4 salto vamos, vamos No ha tanto fácil, no ha tanto fácil, pero hayamos rayunto nuestro objetivo. Tú no compites con tú compites con tu esteso. Gracias veramente a todas y a las personas que se han alienado con este entrenamiento. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. De cuore... Pablo